Saludos, soy Rael Banguera, en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo actualizar internet Download Manager. Ustedes se vienen a, a Google Chrome normal y, y descargan el setup y lo instalan, les va a dar 30 días eh, al instalarlo les va a permitir descargar eh, videos y películas sin ningún inconveniente Este que tengo aquí, yo, yo no lo tengo craqueado, lo, tengo, lo instalé normal eh, la cuestión es que una vez pasen esos 30 días o faltando unos 2 días, 10 días, como ustedes quieran van a descargar este archivo que les doy en la descripción del tutorial no tiene crack lo único que va a hacer este archivo es limpiar el registro del sistema operativo van a abrirlo aquí, en estos en este momentos me, me hacen falta 10 eh, días para que me exija comprar la licencia, entonces yo que hago, Co abro este archivo y esto me va a limpiar el registro del sistema y listo, me da otros 30 días y así uso mi programa sin ningún inconveniente y lo puedo descargar actualizado. En caso que no le funcione con el actualizado, con el que descarguen pueden instalar este que tengo aquí lo que estoy dejando. Este es el que estoy usando y pueden usar ello y le funcionará también. Entonces, antes de antes de hacer este proceso deben de desinstalar la versión que tengan. Desinstalenla por completo. Si no saben cómo hacerlo. Busquen en, en Google. Cómo des, desinstalar Internet de Download Manager. De forma correcta. Les saldrá un video mío. les puede salir también de cualquier YouTuber. Que también pueden funcionar. Entonces para limpiar el registro. Simplemente vamos a dar doble clic. Luego clic en sí. Luego clic en sí. Aceptamos. Y automáticamente me dio otros 30 días. Entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y hasta la próxima. Chao, chao.